Abre la puerta, por Dios. Abre la puerta, que quiero conocer a Cristiano Ronaldo. Abre la puerta, por Dios. ¡Sí, Cristiano! Abre la puerta, maldito. Abre la puerta, ya la va. Abre la puerta, Abre, la puerta, abre la puerta, ¡La ¿En serio? <risa>